Tercero, mira, mira echarle, echarle una, una mano a, a los abuelos, abuelos venezolanos. Aquí, aquí hemos sido testigos de la, la principal, principal y mayor estafa contra, contra los abuelos, abuelos venezolanos. Un, un abuelo, abuelo que, que cotizó durante 25, 30 años, mes a mes, mes hoy, hoy no, no le llega, su jubilación, jubilación o su pensión para comprar, comprar las, medicinas las medicinas y para comprar la, comprar la comida. Entonces, Entonces aquí, aquí el, el Estado venezolano tiene que indemnizar, indemnizar a los abuelos a los venezolanos. venezolanos. Esta, Esta semana hacía unos anuncios, pero eso no es suficiente. Es suficiente. ¿Cuánto le hubiese, hubiese, hubiese, tendría hoy un, un abuelo venezolano que durante, durante todos los meses hubiese puesto todo eso que cotizaba para el Seguro Social mes en una cuenta de inversión en dólares? ¿Cuánto estaría recibiendo hoy? Al menos 300 dólares al mes. Al menos. Entonces el salario es el primer punto.